muy bien vamos a ver el funcionamiento de un sistema de registro o lo que también le podemos llamar un login que no es más que un sitio donde eh, hay ciertas páginas o ciertos espacios las cuales si no tengo una cuenta no puedo ver el contenido acá en el header tenemos eh, opciones para crear una nueva cuenta en el caso de que seamos nuevos o loguearnos en el caso de lo que ya tengamos algunas cabe destacar que este proyecto está basado sobre un kit un paquete de herramientas web como puede ser One, SAN, MAN, LAN, etc. que utiliza una base de datos que la cual el proyecto completo lo vamos a dejar en un enlace a este vídeo Y además eh, en este enlace vas a poder descargar el proyecto completo y de paso eh, cargar la base de datos para que el sitio te funcione. Lo estamos trabajando acá en la carpeta Login, el proyecto completo y la base de datos se encuentra acá. De manera que vamos a cargar en este momento la base de datos importándola vamos a la carpeta de B y el archivo llamado empresa SQL es el que contiene la base de datos le damos a continuar esperamos que cargue aquí nos dijo que la importación fue realizada de manera exitosa eh, para probar, vamos a crear una cuenta vamos a tener un ex llamado Anthony con clave 1, 2 y 3, 1, 2 y 3 la repetimos vamos a completar toda la información a dejar por el momento sin fotos y acá ya nos dice que el usuario se ha registrado y que podemos loguearlo como ya podemos ver acá nos dice el nombre del usuario que entró un link para salir y la página privada que ahorita no me permite ver porque no estaba logueado, ya noto que me, que me permite visualizarla y de paso yo puedo navegar durante, por todo el sitio volver a perfil y la información va a continuar acá ahora bien si le damos a salir e intentamos entrar nuevamente nos va a pedir que nos debemos loguear así que vamos a ver cómo está hecho esto y por dónde comienza todo sería por acá por el funcionario por el formulario para crear la cuenta está en la página usuarios abrimos su código fuente para que observemos el formulario eh, acá lo tenemos importante acá eh, este atributo con este valor es el que permite la carga de archivos a un servidor es decir que el archivo que adjunto acá lo podamos subir al servidor eh, notamos que este formulario se está enviando a la página llamada registrarse mediante el método post así que vamos a abrir esta página Y bien, acá dentro de la instrucción o código PHP estamos preguntando que si esta página ha recibido una solicitud mediante el método POS, entonces vamos a estar recogiendo los datos del formulario en variables. podemos ver acá, el campo Nick es igual a lo que venga vía post en un campo que se llama TXTNIC y así lo hacemos con las demás e informaciones del formulario luego aquí estamos haciendo una validación simple que esencialmente consiste en preguntar que si la información está vacía hay informaciones eh, o validaciones más rigurosas que se pueden ver más adelante, aquí estamos tratando la, la manera más simple Entonces aquí deberíamos preguntar que si repetir clave es distinto de clave, de un mensaje que diga que las claves no coinciden. Se termina de validar cada una de las variables según la información que cada una guarda y posteriormente eh, se hacen otras validaciones. Por ejemplo acá estamos validando que la información del correo tenga una validación tipo correo o sea que me exija que tenga una arroba y al menos un punto después de la arroba muy bien entonces continuando aquí hemos preguntado que si ninguna de la información eh, requerida está vacía entonces vamos a proceder a primero que todo cargar la foto al servidor y después registrar la cuenta esos son dos procesos que podemos realizar de manera paralela y que uno puede estar independiente del otro aunque levemente relacionado vamos a proceder primero con el tema de la carga de la imagen eh, como un usuario no lo podemos obligar a que siempre tenga una foto lo que se hace es que se deja ese campo sin que sea obligatorio, pero uno eh, determina qué ha pasado según el usuario haya mandado una imagen o no. Bien, mande imagen o no, aquí tenemos una variable llamada imagen que va a recoger el nombre de la imagen que el usuario haya enviado. Si no ha enviado ninguna imagen acá, esto va a quedar vacío y si envió alguna aquí se recogería el nombre de dicha imagen posteriormente a esa imagen le vamos a reemplazar todos los espacios en blanco que tenga por un under underscore en dicha imagen y posteriormente vamos a hacer la carga del archivo que consta básicamente de dos partes una parte es de tomar la imagen eh, temporal del archivo que estamos cargando esa imagen temporal es la que se sube a una ruta que le indiquemos y aquí le estamos indicando que la imagen temporal coma la vamos a cargar a esta ruta y le pondremos el nombre que tiene la imagen ya previamente con sus espacios reemplazados si observamos dentro de nuestro proyecto en la carpeta de las imágenes hay una llamada a usuarios como se ve acá en el código y acá se subiendo todas las imágenes que los usuarios carguen ahorita haremos una prueba como una eh, cargando una imagen que en la primera cuenta no lo hicimos eh, aquí nos dice que si todo esto se dio correctamente procedemos al proceso de cargar la imagen si no es posible que sea que el usuario no seleccionó ninguna imagen entonces a la variable que guarda el nombre de la imagen o foto nosotros le vamos a poner este nombre cuando no seleccione ninguna foto ese nombre es el de una silueta que uno previamente puede buscar, descargarla y subirla acá. De esta manera, todo usuario que no suba foto almacenará para su perfil este nombre de esta foto que termina siendo la que hayamos puesto nosotros como silueta para todo usuario que no seleccione foto. Esto lo hicimos en el caso del procesamiento de la imagen. Ahora vamos a continuar con el registro del usuario, la cual acá estamos incluyendo o llamando un archivo eh, nombrado funciones que se encuentra dentro de este directorio, así que vamos al directorio conf y notamos que aquí está funciones y que dentro de funciones debe haber creada una función llamada registrar usuario abrimos el código fuente de funciones y acá la tenemos como notamos aquí estamos llamando una función como la llamamos eh, colocando solamente el nombre de la misma y al final un punto y coma así la llamamos ahora para llamarla previamente debe estar creada y está creada dentro de este archivo acá y cuando, para yo crear una función utilizo la palabra función y como noto luego pongo el nombre que le quiero dar a mi función las variables con las que va a trabajar la función eh, posteriormente Dentro de la función hemos incluido el archivo que contiene la conexión a la base de datos. Lo miramos de manera breve. Y aquí también la función la hemos hecho con un... Hemos hecho una función para conectarnos a la base de datos. Dicha función la llamamos conectar. Aquí hemos preparado los datos del servidor. Esta forma es útil ya que... Cuando nosotros subamos nuestro sitio a internet, eh, esta información va a variar y nosotros solamente la cambiamos aquí una vez y cada vez que necesitemos conectarnos, llamamos esta función y trabajará con la información que le proporcionemos aquí una vez. O sea que no hay que repetirla muchas veces. Eh, aquí estamos haciendo la conexión al servidor con la información que ya le hemos provisto en variables aquí anteriormente. Aquí estamos preguntando que si la conexión a ese servidor se, no se ejecutó bien, le vamos a dar un error, un mensaje de error al usuario. De lo contrario, retornaremos la conexión, o sea, y ya aquí sabemos que la conexión fue exitosa este mensaje lo vamos a comentar ya que no es necesario mostrarlo entonces continuando aquí ahorita decíamos que habíamos creado la función que registra el usuario como vamos a guardar en una base de datos necesitamos conectarnos para ello hemos incluido el archivo conexión que ya vimos que realiza la conexión a la base de datos mediante esta función entonces antes de uno registrar un usuario para evitar que se dupliquen lo que primero hace es una consulta a la base de datos para lo cual aquí estamos diciendo que si el número de filas cuando hemos ejecutado la instrucción de conectarnos a nuestra base de datos y decir que nos seleccione el campo nick desde la tabla de usuario donde este ese mismo campo sea igual al nick del usuario nuevo que se está intentando registrar si el número de registros o de filas de esa consulta es mayor o igual que uno quiere decir que ya hay un usuario registrado así que perdón, aquí le estamos diciendo que si sí es menor que uno si es menor que uno quiere decir que no había nadie así que podemos proceder al registro sin embargo, si no es menor que uno quiere decir que ya ese usuario o ese nick está en uso nos vamos para la parte del usuario que no esté, o el nick que no esté registrado o sea, que esté disponible entonces aquí estamos encriptando la clave para que no sea visible para quienes administran la base de datos si nosotros vamos y dentro de nuestra base de datos empresa creamos la tabla usuario que es donde se registran nuestros usuarios si observamos la clave no fue 123 como pusimos ahorita sino un código raro ahora así que ese código raro consistió en el algoritmo MD5 la cual aquí encriptamos nuestra clave a ese algoritmo y nos generó un código como este ya lo que vamos a proceder es a preparar la sentencia SQL que sirve para guardar o registrar esta es insert que quiere decir guarda in significa en, indicamos nuestra tabla, entre paréntesis le decimos los campos de esta tabla donde queremos almacenar información, separados por coma, y posteriormente eh, mandamos los valores que queremos almacenar en cada campo en la misma posición que le indicamos los campos en cuestión. Observamos primero el Fouvernich, y de primero ponemos la variable que lleva el nick y así sucesivamente estos valores los pusimos entre comillas simple y separados por coma vemos ahí la instrucción completa esa es la sentencia que sirve para guardar en una base de datos entonces lo que posteriormente vamos a hacer es que nos vamos a conectar a nuestra base de datos y vamos a ejecutar la instrucción guardar si todo eso se dio de manera satisfactoria, le vamos a dar un mensaje al usuario que le va a decir, bienvenido, fulano de tal, o pues sea, el nombre que él haya puesto. Y pondremos un link para que pueda loguearse. Ese link va a ser a nuestro login. Si eso falló... Aquí le daremos un error indicando que el registro falló y que intente nuevamente. Y lo mandamos a la página donde tenemos nuestro registro o el formulario de registro. Todo esto lo hicimos si no había un usuario ya previamente registrado con el NIC que se está intentando registrar. Todo esto lo hacemos al momento de registrar un usuario en un sistema de login como el que hemos mostrado ahora bien ya que hemos registrado el usuario lo que sigue a continuación sería el proceso de loguear el usuario que correspondería por acá como notamos está dentro de la misma página de usuarios el formulario que nos permite loguearnos solicitándonos solamente dos informaciones básicas el nick y la clave volviendo a la página de usuarios notamos que más abajo eh, tenemos el login la cual aquí no le pusimos el atributo en style que sirve para cargar archivos porque aquí no vamos a cargar archivos justamente que este formulario envía información a la página logarte mediante también el método POS entonces vamos a abrir de aquí la tenemos una información básica una variación básica primero preguntamos que si desea recibir información mediante el método POS si es así en variables almacenamos la información de cada campo, después la validando preguntando que ninguna esté vacía ahorita como guardamos la clave encriptada ahora la volvemos a encriptar para que sea un equivalente llama, incluimos el archivo funciones y llamamos la que se llama iniciar sección que es la que tenemos aquí debajo entonces para iniciar sesión hay que consultar a nuestra base de datos para preguntar si el nick que se está usando ya está en nuestra base de datos y de paso ese nick tiene la clave que nosotros le guardamos al usuario o que el usuario guardó cuando se registró. De manera resumida, esta consulta lo que está diciendo es que no selecciones todos los campos de este, nuestra tabla usuario con la condición de que el nick de que el campo nick sea igual al nick que el usuario puso en el login y que la, el campo clave sea igual a la clave que también el usuario puso aquí preguntamos similar ahorita que si el número de filas procedente de ejecutar la instrucción la consulta que hicimos previamente se repite para hacer una consulta o cualquier manipulación en una base de datos primero hay que conectarse y para eso aquí invocamos la función conectar recordemos es la que está creada aquí en nuestro archivo de conexión y es esta para invocarla nosotros incluimos el archivo conexión y ya podemos hacer uso de la misma entonces si a regresar la consulta la cantidad de columnas o filas fue mayor o igual a 1 quiere decir que se encontró el usuario y la clave es que se puso en el login eh, lo siguiente que vamos a hacer es a recuperar Toda la información de su usuario Ya que él tiene allá adentro Nombre, correo y toda la demás información Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que Mediante su nick y su clave Ahora vamos a buscar su nombre, su foto Y toda la demás información y toda Esa información la vamos a almacenar En un arreglo de, de información o variables Llamada fila que será igual a todos los registros asociados a la consulta que hicimos ahorita. Como en esta consulta pedimos que nos trajera toda la información del usuario, aquí nos va a traer el usuario, la clave, el correo, etcétera, para ver qué es lo que estamos, qué es lo que eso nos está trayendo ahí. Vamos a intentar loguearnos pero acá vamos a mandar imprimir la variable consulta con un eco y vamos a detener el código con un exit 0 y punto y coma al final, vamos a grabar e intentar loguearnos el texto estaba blanco no se veía pero aquí lo tenemos ya entonces ese lo podríamos cambiar entonces ese resultado es el de la variable consulta que creamos cuando nos estamos intentando loguear, que haremos ahora iremos a nuestra base de datos y en el menú SQL pegaremos la consulta que allí se está ejecutando le daremos a continuar y aquí vemos que nos trae toda la información del usuario, el nombre, su correo, etcétera, etcétera, incluso hasta el nombre de su imagen. Ya que hemos visto lo que está pasando ahí, quitaremos el eco y el Lexi que eran de prueba, guardaremos para proseguir con lo siguiente. El tema de las secciones: una sesión es una super variable o un procedimiento en PHP que me permite guardar información en el navegador y utilizarla durante toda la visita del usuario al sitio. Eh, para utilizar sesiones, lo que primero se coloca es sección Star, aquí la tenemos comentada y no la dejamos ahí porque vamos a ponerlo al principio de toda página que requiera trabajar con sección bien, una vez decimos sesión start lo que continúa es generarle una id de la sección eso es lo que estamos haciendo acá posteriormente vamos a crear tantas variables de sección como nosotros necesitemos en esas variables de sección podemos almacenar Diferente información del usuario, por ejemplo, aquí estamos creando una variable de sesión llamada nick que va a recorrer el campo nick de nuestra base de datos. O sea, este otra variable de sesión llamada NOMBRE, esa S delante quiere decir sección. Entonces, otra variable de sesión llamada NOMBRE que me va a recoger el campo nombre de mi tabla, como podemos ver acá el comentario nos dice que a la izquierda todo lo que tenemos son variables de sección y que la estamos igualando, o sea le estamos dando como valor el campo de nuestra base de datos. específicamente de nuestra tabla, como dice el comentario arriba. Terminamos en el comentario, entonces hicimos tantas variables de sesión como necesitamos. Al final, lo que corresponde es cerrar el proceso de creación de la sección y redirigir el usuario a una página que nosotros queramos en este caso lo estamos mandando a perfil que de paso es la página que está privada muy bien vamos a ver a perfil y hace un momento yo les decía que toda página que vaya a trabajar con sección lo que primero debe tener arriba es sección start ahora bien aquí no la dejamos porque como utilizamos en esta acá el header dividido en un archivo el en otro lo que hicimos fue que la pusimos en el header y nótese que está al principio y que de paso está el código PHP y automáticamente lo cerramos luego de poner section start esto es porque son muy delicadas con el tema de que no se le puede colocar espacio, dejar espacio cerca de ellas porque generan error entonces en nuestro header ya pusimos sección star que es el primer paso para trabajar con secciones volviendo a nuestro procedimiento anterior que ya habíamos creado la variable de sección le regeneramos el id Creamos tantas variables de sesión como necesitamos, guardando en cada una información de nuestra tabla. Cerramos el proceso de crear la sesión y mandamos o redirigimos el usuario a la página perfil. En la página perfil que estamos acá, como tenemos el header incluido, ya hemos puesto, o damos por entendido que ya pusimos sesión start. Entonces, luego dentro del cuerpo tenemos una función llamada identificar usuario y otra mostrar lo bien. Vamos a ver qué hace identificar usuario. Como lo tenemos acá, esta función lo que va a controlar es que si un usuario entró, lo deje ahí tranquilo. Ahora bien, si no ha entrado nadie, que intentó visitar una página privada lo va, le va a decir que debe loguearse en definitiva esta función lo que hace es que en nuestro caso cuando va a perfil si no hay nadie que se haya logueado entonces lo va a mandar a que se loguee y lo manda a una página llamada deslogueado que es lo que tiene es una información básica indicándole que debe loguearse. O sea, es la que nos muestra el mensaje ahorita de zona privada debes loguearte. Entonces repetimos la idea. Toda página, cada vez que un usuario entre a una página que esté tenga esta función, si no ha iniciado sección, lo va a mandar a la página deslogueado. Eso puede ser a cualquier página. Es decir que con esta función yo puedo privatizar cualquier otra página simplemente llamándola entonces la página perfil también está llamando a otra función que aquí dice mostrar login y según su nombre mostrar login lo que va a hacer es mostrar la información del usuario aquí estamos creando una imagen HTML con una foto construida que se encuentra almacenada dentro de la carpeta usuarios y que va a mostrar la foto de el usuario que haya entrado cuando inició sección ahorita pusimos eh, esa foto cuando estábamos creando las variables de sesiones Nótese acá ya con esa variable cuando el usuario entre siempre vamos a saber el nombre de la foto así que aquí lo que hicimos es que decir que una variable llamada foto que pudo haber sido imagen si quisimos va a ser igual a la foto del usuario que ha iniciado secciones entonces, y ahí con eso construimos la imagen del usuario y en esta variable nombre que hemos almacenado el nombre del de, de usuario que entró cuando creó la sección. Al final tenemos un link a una página llamada salir, que esa página simplemente destruye la sección del usuario y lo manda al home sección estar porque estamos trabajando con secciones destruye toda la información de la sección y mándalo a una página que yo quiera que en este caso es el index hace un momento les hablaba de privatizar una página por el momento notamos que artículos no está privatizada y si yo quisiera privatizar la página de artículos simplemente como de eh, paso ya la tiene bien solo hay que explicarlo eh, en mi página que yo quiera privatizar incluyo el archivo funciones y llamo la función identificar usuario esa me va a dejar ahí si se ha logueado y si no me mandará a que se loguee como estoy logueado me debe dejar de verla ahora bien si salgo en teoría me debe pedir que me lo vea si intento visitar esa o cualquier otra que esté privatizada eso ha sido todo por hoy esperando que se... Te pequeño y rápido tutorial, si te sirve de ayuda, lo vamos a dejar hasta aquí y nos vemos en una próxima.